Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Tiene usted el uso de la voz, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Eh, señoras diputados, señoras diputadas y público que nos sigue por redes sociales, eh, antes que nada agradecerlo por estar aquí. Eh, muchos se preguntarán: ¿por qué crees que eres el idóneo para el cargo? Bueno, a pesar de eh, que he visto el currículum de los demás aspirantes, que tienen muy buenos eh, currículums, eh, quiero hacer, poner en claro y manifestar que considero que tengo eh, tres grandes ventajas eh, sobre estos currículums. El primero, conozco como chetumaleño y quetanarrense, conozco el actuar de los funcionarios públicos de la propia Fiscalía, su organización, su estructura y sobre todo eh, cuáles son los puntos proclives en los cuales se pueden cometer actos de corrupción. Eh, cuento la, con la experiencia requerida y necesaria, He sido contralor interno cuando ese era la figura que existía del Tribunal Electoral de Quintana Roo y como órgano autónomo tiene procesos un tanto similares en cuestión de manejo de control presupuestal, eh, vigilancia del gasto público y sobre todo eh, lo que son los recursos materiales eh, y eh, personales de las propias dependencias. Bueno. Eh, también eh, en el municipio de Tompe Blanco he sido parte del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos, en donde se vigila eh, todas estas cuestiones de adquisiciones y sobre todo poner los candados suficientes para efecto de evitar eh, que exista algún acto eh, anómalo. Eh, también quiero hacer mención que he estado eh, en mi labor profesional como abogado, eh, he palpado como ciudadano, como abogado litigante, cuáles son los puntos en los cuales la propia Fiscalía General, eh, ha, hay situaciones en donde la corrupción es eh, pues muy evidente, que es ventilado por medios de comunicación en la propia ciudadanía. Y es con, en, en esta labor, en, como abogado litigante, que me he preocupado y he estado eh, decidido a concursar para este cargo, porque ya más o menos está, tenemos detectados cuáles son estas situaciones y eh, hay un, hemos establecido un pequeño plan de trabajo para efecto eh, de corregir o evitar. ¿sí? En caso de ser eh, beneficiado con el voto de, de ustedes, señores diputados, quiero manifestarles que tengo tres eh, líneas de acción en, en dicha labor. Primera, acercamiento con la ciudadanía. ¿Cuántos ciudadanos? ¿Cuántos abogados? Primero, no conocemos que existe un órgano interno de control y mucho menos cuál es su función, ¿sí? Y es necesario que la ciudadanía tenga conocimiento de esta situación para efecto que haga uso de esta figura y puedan ellos eh, tratar de corregir este tipo de, de anomalías. Segundo, es necesario también hacer una evaluación normativa. Eh, He estado estudiando la, la normatividad de la propia Fiscalía y veo que es muy deficiente en controles y reglamentación respecto a lineamientos para evitar el mal uso y el abuso de recursos, tanto materiales, personales y económicos. Por lo tanto, eh, pongo a su, a su disposición eh, este, pues toda la labor que he realizado a través de mi experiencia profesional para efecto de que sea valorado, y si ustedes así lo consideran, pues, acceder a dicho cargo. Gracias. Muchas gracias, diputados, diputadas. ¿Quién desea hacer uso de la voz? A mí me gustaría eh, hacerle una pregunta. ¿Cómo calificaría en este momento el trabajo que se está realizando dentro de este espacio de la Contraloría? ¿Cómo eh, actualmente. Bueno, tengo conocimiento que eh, el actual órgano interno de control está funcionando eh, bien, aceptablemente, eh, en foros de, de abogados y de órganos autónomos en los cuales he estado meniscuido, he escuchado que sí hay alguna, una, ha habido avances desde la, desde la creación de la figura del órgano interno de control, pero sí es necesario, eh, re, a mi parecer, readecuar esta labor, ¿sí? re, re, re, Reformular las acciones y como he mencionado anteriormente, eh, que esta labor, que esta actividad sea palpable para la propia ciudadanía y para los usuarios de la Fiscalía. Eh, muchos no sabemos, insisto, qué es lo que se está haciendo. Hay que publicitar hacia la sociedad lo que hace esta, este órgano interno de control y sobre todo hacer un acercamiento a las, a las demás instituciones. Eh, hay que, eh, uno de los puntos importantes es dejar de lado un poquito esa visión que se tiene de los órganos internos de control como entes sancionadores o que únicamente sirven para, para castigar a los malos servidores públicos. Su labor debe ser preventiva, ¿sí? debe hacerse un trabajo de capacitación a los servidores públicos para efecto de señalarles cuáles son estos... Eh, esas actividades o esas acciones en los que ellos pueden incurrir en algún acto de corrupción y de esta forma eh, tener los, las dos eh, vertientes importantes de los órganos internos. Una, prevenir acciones y dos, sancionar eh, este tipo de, de, de abusos en cuanto a los recursos de la Fiscalía. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Ahí, ahí. Muchas gracias eh, Ustedes. maestro por su presencia, por estar aquí y por haber participado también. Muchas gracias. Gracias, muy